E poder, que el alcalde entienda que esta es una realidad que tiene que pagarle, pagarnos ese dinero porque no lo debe es el pago de prestación laboral. Nosotros nos cansamos de dar los mejores años de nuestra vida al servicio de ayuntamiento. El alcalde va a ser el único responsable si él a través de esa comisión no nos cumple a nosotros que se prepare, que nosotros vamos a llegar al ayuntamiento como Dios nos permita. Y lo responsabilizamos de antemano, nos adelantamos de lo que pueda ocurrir. El único responsable es el alcalde. Ya tuve, ya estos viejitos no aguantan más. Padres de familia que no tienen cómo llevar un tratamiento médico, no tienen con qué pagar un techo humilde donde viven, no tienen cómo recibir ninguna atención, ninguna alimentación. Nosotros, decimos este pueblo, consciente de que este grupo de hombres y mujeres se están desesperando y cualquier accionar de ellos, el único responsable, son las autoridades municipales.